En les voy a enseñar a cómo hacer que una chica le responda en chat. Voy a enviarle un mensaje distinto. No el típico mensaje que la mayoría le envía. Es como está, que tan hermosa, bella, etc. En este caso, le voy a decir algo sincero. consejo que les voy a dar para que generen conversación con esa chica que tanto les gusta es hablarles sobre un tema que a ella le gusta, o que le interese, o que le llame la atención. Yo pensé que a lo mejor... Hasta aquí el video amigos, suscríbanse al canal, activa la campanita y dejen en los comentarios qué tipo de contenidos quieren que.